Bueno amigo, tenemos que ayudar con la muerte de Sweet. ¿Estás seguro que me aceptarán? Obvio, ellos son muy buena onda. Espérame, voy a entrar. Así que el asesino era policía dueño de un casino en Liberty City. Vaya. Lo CJ, tampoco podemos creerlo. Sí, tampoco puedo creerlo, y no puede ser Tempendi, él está muerto al igual que Hernández y Pulaski, ¿quién puede ser? Hola, ya encontré a la persona que nos ayudara con esto, pasen afuera y lo verán. Hola, brother, ¿cómo estás? Muy bien, CJ, estoy aquí para ayudarte con la muerte de tu hermano. Por cierto, me llamo Benjamín Medrano Tobías, pero tú puedes llamarme Benja. Está bien, vamos Benja, agarremos un coche. Mucho tiempo después. Vamos hay que llegar a la comisaría, para preguntarles si saben más sobre mi hermano. Ah, wow, está bien CJ, pero cálmate no es para tanto. Está bien, vamos a la comisaría. Oh, Benja espera, tú tendrás que quedarte aquí, es que si te ven, probablemente, te recuerden como el tal que roba bancos, así que espérame tantito. Viaja, ua, estoy bien. Ok, voy a entrar. Muy bien estoy aquí adentro, iré a donde las cárceles, voy a encontrar a alguien que sepa algo, espero. Oye, ¿tú sabes algo sobre la muerte de Simierson? No. Ua, espera, en verdad no sé nada. Espera. Ua. Vamos, sé que ocultas algo del policía que era dueño de un casino en Liberty City. Dímelo o morirás. Es que en serio, no sé nada. Te lo juro. Porque nadie sabe nada de mi hermano. Maldición, no puede ser. Ua. Acabaré con todos los policías si es necesario. Esto no puede ser así. Ua. Mataré todos, los mataré a todos. CJ, ya no puedo resistir más, me estoy muriendo. No me interesa, lo único es saber de suite. ¿Pero qué? ¡Wajaja! ¿De qué sirve CJ? Déjenos salir, no hicimos nada, nosotros seremos libres. Cállense ustedes pasarán años en la cárcel, así que más vale que cierren la cola, y también la boca, nunca los liberaremos hasta que pasen esos años. ¡Ya callate! Ya callate. Ya callate. Muajaja, eso fue muy ridículo. ¿Qué dijiste imbécil? Gua ya. Escuchen tontos, no estoy aquí para estupideces, ustedes me ayudarán a escapar, y yo los libero si lo logran. Jaja, <risa> sí claro. Cállate estúpido, o si no te mato. Escuchen, este será el plan cuando un policía venga, tomaré las llaves cuando se dé la vuelta, y así escapo, y los libero a ustedes. Mmm, no es mal plan. Ok, esperaremos pacientemente la hora de la cena. Mucho tiempo después. La puta madre, me canso de esperar. Escuchen, ya es la hora de cenar, ahora. Y luego escapar, ahora sí. Me vengaré de tenerme tres años en esta prisión. Me las pagarán. ¿Qué hay de nosotros? nosotros? Pues ahora los libero. Solamente me aseguraré de haber matado a muchos. Ya está, ahora, a liberarlos. Muchas gracias por liberarnos. Sí, gracias. Bueno bueno, sí sí, los libere, ahora, ¿ustedes querían información sobre Sweet? Sí. Pues claro, ¿tienes algo que nos pueda servir sobre su incidente en Grove Street? Pues bueno, resulta que el que mató a Sweet, Sweet. Trabajaba para él, sí, como lo escucharon, además, pasó algo, no se sabe qué, y por algo lo mato, también sé que está por aquí en Los Santos, sí, está en la ciudad. Bueno, bueno, creo que ahora mi hermano gemelo me vendrá a buscar. Hola, hermano, veo que tenías razón, hoy sí saliste, hola señores, bueno nos tenemos que ir, chao. Así, Así que, que ese maldito, maldito bastardo pasado, está aquí en Los Santos. Santos... ¿Y cómo es eso, eso de que su trabajaba para él y que pasó a malo y lo ganó? ¡Me las pagará! ¡Ese maldito hijo de perra me, me las pagará. va a pagar!